Hola, qué tal queridos amigos, un cordial saludo, feliz inicio de semana, qué alegría que podamos iniciar nuestra semana en la presencia de Dios, dándole gracias a nuestro Señor, encomendando también nuestros proyectos, nuestras ilusiones, ese inicio de semana y qué bueno que lo podamos hacer en la presencia de Dios. Vamos cada uno a pensar en un momentico en todas las cosas bonitas que el Señor nos ha dado, en todas aquellas bendiciones que hemos recibido de nuestro Señor. Y digamos todos juntos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy lunes, en la memoria de los santos Cosme y Damián, vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 46 al 50. En aquel tiempo los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Jesús, adivinando lo que pensaban, cogió de la mano un niño, lo puso a su lado y les dijo, el que me acoge... El que acoge a este niño en mi nombre, le acoge a mí. El que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. El más pequeño entre ustedes es el más importante. Juan tomó la palabra y dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y como no es de los nuestros, se lo hemos querido impedir. Jesús le respondió, no se lo impidan. El que no está contra ustedes está a favor. suyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, queridos hermanos, este tema de quién es el más importante sí que hace milla en, en nuestras vidas, en nuestras comunidades. A, a veces descubrimos una serie de competencias por quién va a ser el director, quién va a ser el economo, quién va a ser el que sale en el programa. En fin, hay una carrera por ser el más importante, por ocupar puestos. Cuando en la enseñanza del evangelio está claro el tema, el que quiera ser el primero que se haga el último y el servidor de todos. Así que miren lo que hoy Jesús nos dice, hay que hacernos pequeños como estos niños, pequeños. No andar pensando en quién es el más importante, sencillamente servir, ayudar, colaborar, lo demás que venga por añadidura. Eh, y vuelve otra vez al final San Juan con esta inquietud, como es que por ahí andan haciendo milagros, en no, el que no está conmigo está con, contra mí. Y ya nadie tiene prisionero el Espíritu de Dios, sencillamente el Espíritu de Dios obra donde quiere y cuando quiere. Inicimos esta semana, queridos hermanos, con esta lección de humildad, de sencillez, pidiéndole al Señor Todopoderoso que nos dé su fortaleza para vivir este mensaje de la fe, este mensaje de Jesús, vivirlo cada día, que no sea solamente algo que hemos escuchado, sino que sea algo en nuestra vida. Dejemos de estar preocupados por ser los primeros, por ser los más importantes. Sirvamos, ayudemos, seamos responsables. Que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Un abrazo para todos. Feliz inicio de semana.